Una maestra resultó lesionada y despojada de sus pertenencias en la salida Nagua frente al Banco Agrícola en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La víctima es Patria Taveras, profesora de la Escuela Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Guisa, que junto a su esposo se desplazaba en una motocicleta por la citada vía y fueron interceptados por dos individuos, donde uno de ellos le arrebató su cartera provocando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 y digo ay ay qué pasa qué pasa qué pasa y cuando de un pronto pop allá con tu, con tu motor mi amor y ya mira los resultados mira cómo estoy aquí. Ntn, su noticiero regional. Robinson Blanco.